La tengo pues taller de Sasa y los retros bajan de la NASA Nos reciben de antes frenamos, ¿qué pasa? Subimos de precio, subimos de rango, hace ratazo y si no detectado esta nueva amenaza Si yo quiero lo de nada más le meto el palabreo Eso es suficiente para estos cuero ah Si yo quiero lo de nada más le meto el palabreo Eso es suficiente para los cueros, ah. Pero pa no perder contexto y que se repita esto Déjame seguir contándote el cuento completo A después de la doce, a la gente lo cuento Y en el día en el barrio camellando con un chaleco Los weekends son míos, voy para las 4 horas de capotillo Y a la cintura me cuelgo una glow Envidia y maldad, aquí lo tienen todo. La truchita y la peluche quieren lo mismo que yo. Juidero, huidero, huidero, huidero, huidero. Un trío que lo que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y huidero, huidero, huidero, huidero, Un trío que lo que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y huidero, huidero, huidero, huidero. huidero, huidero, huidero. huidero, huidero. huidero, huidero, Ya con el piquete del menor tanto esta gata. Juidero, hasta que amanez que esta noche se gata. Ella no habla mucho y conmigo se desacata. la asas la poneja a una matada. El del fle. sí, Ajá. fundía con el piquete, y el piquete. Y el piquete. Y el piquete. Ajá. el piquete. Y el piquete. Y el piquete Teteo. Tete. Fundía con el piquete, y el piquete. Y el piquete. Ajá.